Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chavales? Espero que estén todos muy bien. Bienvenido a la segunda parte del video Ethereum Clips para poder hacer campañas publicitarias con el saldo que ustedes ganen a través del surf o publicidad que hacen. Entonces les voy a explicar muy bien rápidamente primero para comprar los eh, créditos nos vamos a anunciar una vez ya hayamos ingresado vamos a hundirle en la parte de abajo para comprar créditos en estos momentos valen 2.50 sabu que es la moneda que nos paga esta plataforma venimos comprar una vez confirmado ya ustedes se irán a la página principal y le damos un hundir en gestionar campañas cada día debemos que activar esas campañas es decir que Hoy la activamos y mañana tenemos que volverla a activar, entonces le hundimos clic. Ahora debemos esperar que llene esta, este icono. Le damos clic en el diamante y ya queda confirmada. Y ahora tenemos nuestro o nuestra campaña activada. Ahora tenemos que darle los créditos. Entonces le hundimos en asignar créditos. Y aquí tenemos los 10 créditos. Yo, como tengo por recompensar 2 créditos, entonces voy a poner menos 5 que equivalen a 10 y le hundo aceptar o sea asignar gestionar campaña y ya tenemos nuestra campaña activada para que tengamos visitas tengamos tráfico web y podamos tener posibles compras en el momento que estamos haciendo la publicidad paga Espero que este contenido les haya servido de mucha utilidad y próximamente estaré subiendo más videos, publicidad, multinivel, crecimiento personal y entre otras herramientas para que ustedes puedan crecer como personas y también ayudarme a mí a crecer. Gracias por su apoyo y espero que estén todos muy bien.